Cuando nos juntamos, quizás lo que pretendíamos era generar un debate, un debate de, cara, de cara al exterior ¿no? y, y, y producir de alguna manera esa transformación social. Y lo que nos hemos encontrado es que, si bien generando ese debate externo, lo que estamos haciendo también es generar un debate interno que nos está moviendo nuestros propios planteamientos. Y ese mover en los planteamientos eh, se hace a partir de, de las reflexiones de cada una de nosotras. ¿no? Pues para mí esa es una, una riqueza importante de, de aprender de la, de la diversidad, ¿no? de aprender de, de, de mujeres con planteamientos muy diferentes al tuyo y aceptarlos además como, como muy válidos. Las doce miradas no es la suma de, de las 12 sino que ha surgido algo nuevo ¿no? de, de, de esa suma la complementariedad yo de nuevo reitero, y el, y el hecho de, de no tener un pensamiento soberbio de que tenemos la verdad absoluta, sino estar siempre como, como la escucha de lo que las demás puedan plantear o gente de fuera que se pueda sumar al proyecto. Las cosas se cambian, o sea, se cambian cambiándolas, ¿no? que creo que tenemos un, una balanza muy equilibrada entre la reflexión, pero sobre todo la acción, no, no quedarnos solo en darle vueltas a las cosas, eh, publicarlas en el blog, sino también, pues luego lo, por lo que decíamos en algún post, ¿no? el de Arancha de levantar el dedo cuando toque y, y ponernos en marcha, no solo estar dándole vueltas a las cosas. Eh, aquí el hecho de compartir un objetivo es el punto de partida para todas, pero el hecho de estar motivado te ayuda a ir adquiriendo conocimiento si es que lo necesitas para poder ir actuando en, en diferentes, en diferentes eh, momentos, pero, pero eso, que creo que eh, quizás en las organizaciones cuando se busca gente eh, para trabajar se piensa más en la formación, en el contenido que esa persona pueda tener relacionada con la labor que va a desempeñar y, y, y para mí es mucho más importante la actitud de, de la persona al, a, a la hora de, de enfrentar eh, pues, pues las, las, las actividades que vaya a A mí me llama mucho la atención el hecho este de que, de que ninguna de nosotras es experta en igualdad ni en teoría de género y, y eso que en principio podía ser un, un tanto en nuestra contra, yo creo que se ha vuelto a nuestro favor porque nos tomamos el, el asunto de la igualdad como algo transversal, algo que lo, que lo inunda todo y que, y que está tanto en la, en la vida de Lorena, que tiene 20 años menos que yo y que tiene una profesión completamente distinta a la mía, como la de Ana, que también tiene otras características completamente como y en la de es una transversalidad es que nos que nos, nos incumbe a todas y el hecho de que, de que sea transversal a todas ha servido para comunicar a otras, a otras mujeres qué es esto de la igualdad y qué es el feminismo también. Siempre había pensado que el feminismo no comunicaba bien, que la teoría de género no, no se divulgaba bien, no se extendía bien y, y, que, y que es algo que no está en los libros, sino es algo que vemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros cuando escribimos hablamos desde el yo, desde la vivencia. Hace un momento contaba Lorena que a ella se le ocurrió el post sobre la ocupación de los espacios en el metro, cuando vio que un señor ocupaba en el asiento mucho más espacio que el que le correspondía, que es medio asiento, a partir de una vivencia muy concreta, muy cotidiana y muy rupestre, por decirlo así, somos capaces de teorizar y eso comunica con, con otra gente. Uh -huh. Nuestro proyecto tiene algo de peculiar. En el hecho de que no es un, no, estamos, no no estamos mantenemos una jerarquía, no hay, no hay cargos, no hay cargo de presidenta, secretaria y tesorera, como en una organización, como, una, como podría ser en una sociedad eh, cualquiera, y, y, y tenemos el liderazgo bastante compartido, o, como se dice, distribuido, ¿no? de manera que que dentro de este proyecto global van surgiendo microproyectos, por decirlo así, y en cada momento concreto puede tomar una el liderazgo y tirar del cargo de un proyecto, y en otro momento esa misma persona da un paso hacia atrás y es otra quien quien toma quien toma ese testigo y, lo, y avanza con él y, a, y nos hace avanzar a las demás. Yo creo que una clave de, de Zapata precisamente es el ambiente de confianza, ¿no? Que se ha generado para que eh, nos sintamos cómodas en cualquier momento para dar ese paso atrás y no tener un remordimiento, un sentimiento de remordimiento y al contrario, ¿no? en un momento dado que te ves más fuerte decir, bueno, pues ahora me toca y, y voy, a, voy a tirar de ello. Creo que el clima es importante para generar todo eso. La parte de tecnología, pues la verdad es que nos ha facilitado mucho la tarea, uh -huh. pero no perdemos ¿no? la mirada de que tiene que haber una pata analógica que es muy importante, una reunión mensual, eh, que soporte todo lo tecnológico, porque si no sería una conversación de, de totalmente locura, ¿no? Gestionarlo todo a través de la tecnología, pero sí que es como un superpoder que nos hace llegar a donde no llegamos en lo analógico, ¿no? con nuestras uh -huh. limitaciones físicas. Y tenemos otro elemento además importantísimo que yo creo que debería tenerse en cuenta para cualquier organización y es que nos lo pasamos bien. Somos un núcleo de 12 pero con una comunidad muy vinculada que de forma desinteresada nos ayuda lo mismo hacer la imagen corporativa que hacer los vídeos, que nos hace sesiones para cohesionar el grupo a través de técnicas de coaching. da satisfacción y nos da reconocimiento, que es importante, que veas que, que lo que haces a la gente le gusta, la gente lo acoge, la gente lo valora, la gente te demanda para que colabores con ella en otras cosas, después de haber mm. colaborado con nosotras y eso es un eso, el reconocimiento, nos pues, da satisfacción. Y la proactividad de las personas que dicen, no me gusta lo que hacéis, puede ayudaros en esto. La pues mirada es. número 13 sería, 13 mm, o sí. sí. Yo sobre todo destacaría a nivel interno dentro de las 12 el clima de, de confianza que se ha generado y creo que eso es lo que posibilita todo lo demás. El hecho de que en función de tus recursos de tiempo, en función de cómo esté tu vida en ese momento, cómo estén tus ganas, eh, te animes a participar eh, tirando de un carro o te quedes más a un lado porque consideras que, que no es el momento. El hecho de que los roles sean móviles, que no tengas por qué ser tú siempre la que tira con respecto a este tipo de trabajos eh, u otra... Eh, con otros, entonces uh -huh. para mí eso genera una flexibilidad y resta una sensación de obligación que quizás sí que tienes cuando estás eh, trabajando en, en, en, un, en un puesto que, que me parece que, que hace que las cosas eh, sean de otra forma. Es importante, en el hecho de compartir y complementarse, uh -huh. es importante el factor de la humildad sí. para reconocer sí. que tú no sí. puedes hacerlo todo uh -huh. y reconocer que, que otra, que Arancha por ejemplo, hace algo mejor que yo. Entonces también hay que saber retirarse, no sí. querer estar todo el rato en, en primer plano. En que de una manera u otra, yo creo que todas hemos cambiado dos años más tarde. O sea, yo he aprendido una barbaridad de lo que vosotras me habéis ido enseñando y creo que es un sentimiento que tenemos compartido entre todas. Y creo que ahí está una de las claves. Sí. Hubo una decisión clave en todo esto que fue el tema de cómo íbamos a tomar las decisiones. Uh -huh. El hecho de que decidiéramos eh, tomarlas por consenso y no por mayorías. Uh -huh. Porque al final lo que hubiéramos podido hacer es dejar gente de fuera. ¿no? O sea, en esa toma de decisiones por mayorías, a veces dices, me siento desvinculada y al contrario. ¿no? El tema de la, hacer el esfuerzo por el consenso, que sabes que te va a llevar un desgaste mayor, porque supone un desgaste el consenso, pero en el que asumes que dices, bueno, aquí pues no me siento tan a gusto, pero sé que, que estamos consiguiendo algo de manera conjunta y no es que pierdo porque, porque han votado siete versus, ¿no? Ajá. Eso también fue para mí fue un punto importante dentro de, de, de ese clima ¿no? de, de confianza. Eso nos permite también debatir sobre cosas que con un sí o un no, o un quiero o no quiero, no, no llegaríamos, yo creo, no hubiéramos llegado donde... Pero tú crees que podemos quedarnos en un sí o un no. Difícil, difícil. conociéndonos a las doce, difícil, pero también ahí es donde se... Eh, da pie ese debate interno, da pie a generar esos climas de confianza, ¿no? uh -huh. y que en un principio, quizás cada una estábamos un poco más expectantes de lo que decíamos el resto, y ahora somos eh, capaces de, de transmitir, de contar, de, de decir cosas que en un principio no éramos capaces. ¿no? Y Luego hay otra parte también que nos, que nos decía Maru en esa sesión que nos hizo de coaching, que nos miramos como en los ojos, y, y eso viene, yo creo que parte de lo mismo, ¿no? o sea, ese clima de confianza que hace que te fíes plenamente de lo que hacen las demás, Ajá. que si necesitas ese refuerzo lo pidas, eh, que sepamos reconocer eh, los puntos fuertes de, de cada una, y además Ajá. es que siempre vemos puntos fuertes, ¿no? y los aprovechamos. entonces sí. esa, esa, Ese levantar el dedo cuando ves que unas pueden más, otras menos, son formas de funcionamiento muy horizontales y una forma, además, no solamente de, de, de organización, sino también de autogestión. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y así queremos estar, nos autogestionamos, queremos seguir así, no somos asociación, no porque en la vida nos haya arrastrado, sino porque conscientemente hemos decidido no serlo, porque estamos bien. Ahora también somos móviles, tenemos cinturas y en algún momento decidimos cambiarlo, será porque lo decidimos, ¿no? claro. Uh -huh. Uh -huh. De la misma manera.